Pero con ese tanto, ese toque dedicado que tú manejas. Muchas gracias, a sentir por la insuficiencia. Eso es sencillo, eso es sencillo. Pero, pero, la gente, como lo hemos tratado todo el tiempo es, si yo no. uh, vale. te lo único que tocó usted. No, como así. Vale, ¿qué haces? ¿Qué haces?